¡Hola! Qué rico estar con ustedes de nuevo en este mi canal de manualidades Mundo Rosy. Soy Rosalba López, manualista, y en el día de hoy les traigo un lindo y práctico costurero básico para llevar en el bolso. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún video. Vámonos entonces ahora al tutorial. Como materiales vamos a utilizar los siguientes, telas de algodón, en este caso he escogido estos dos motivos o ustedes escogen uno que ustedes quieran, vamos también a utilizar guata, sesgo, hilos para bordar, hilo para coser, botones decorativos, vamos a colocar en el costurero tijeras, también vamos a utilizar si quieren madejas y cartoncitos con hilos básicos botones la mejor tiza que yo considero el jabón ganchos o imperdibles un marcador o lápiz desbaratador metro agujas y alfileres y también paño para los bolsillos dentro de las herramientas utilizadas entonces también vamos a utilizar lápiz, marcador, tijeras para tela tijeras de papel metro agujas y alfileres y papel o cartulina para los moldes acá les muestro el molde básico del costurero en sí con el cual yo he cortado las dos piezas que van en tela de algodón y también la pieza que va en guata a continuación lo que vamos a hacer es atrasar por dónde vamos a hacer el acolchado para eso yo he juntado las dos telas porque esta superficie de este tablero de password no me permite trazar muy bien, deslizar muy bien el lapicero entonces aunque esta tela tiene ya diseño yo voy a hacer estos trazos para hacer una basta simple que es la que me va a servir para unir las dos telas y la guata cada quien determina a qué distancia eh, hace este trazado y lo hace tanto en una dirección como en otra para que nos quede bien hecho el acolchado ya lo van a ver cuando lo hagamos, en este caso yo he decidido que esta es la tela que va por encima del costurero y esta va a ir hacia el interior, tomamos esta, la guata, la tela que va en el exterior y vamos con una aguja e hilo resistente a hacer unas bastas para sujetar las tres telas entonces empezamos a hacer unas bastas grandes solamente para sujetar y que el acolchado se nos facilite aún más entonces de esta manera lo hacemos por todo alrededor y también entre los trazos que hemos hecho para empezar nuestro acolchado, tomamos entonces el hilo con el cual lo vamos a hacer. Empezamos acá con un remate inicial y lo que vamos a hacer son basticas, o sea, muy sencillo, por todas las marquitas que trazamos. Entonces, empezamos haciendo basticas puntada de basta. Ya les voy a mostrar a continuación, miren, un poco más detallado. Esto es algo muy sencillo, yo creo que todas en algún momento hemos cosido con esta puntada de basta. Les recuerdo mientras tanto que no olviden suscribirse al canal, activar las notificaciones para que se enteren de nuevos videos, darle me gusta, dejar un comentario y compartir este video con otras personas. Bueno, acá al final tengan en cuenta que no les vaya a quedar recogida la puntada, que les quede normal, que no les vaya a quedar recogido y aunque aquí al final se sale un poquito la guata no hay ningún problema, hacemos un remate inicial y volvemos y empezamos la misma labor en otro de los trazos que hemos hecho. Miren entonces la puntada que hemos hecho, una puntada de basta normal que es la que vamos a utilizar en todo el acolchado en cada una de las rayitas que hemos trazado así es entonces como ha quedado el acolchado de nuestro costurero básico esta es la parte externa esta es la parte interna no lo notan porque el diseño de la tela es menudo entonces no se alcanza a notar pero nos ha quedado muy bien lo que vamos a hacer ahora entonces es que vamos a pegar este sesgo vamos a utilizar aproximadamente un metro de sesgo pero antes vamos a alistar esta pieza que va a ser el broche del costurero. Ya les voy a entonces a decir cómo lo vamos a hacer. Vamos a tomar estos dos pedacitos que son uno en paño y el otro en una telita de algodón. De la misma que vamos a utilizar para el costurero. Entonces tomamos las dos piezas, las juntamos y vamos a coser puntada filete. Tomamos una aguja. Eh, me queda más fácil como por este lado. Entonces ocultamos entre las dos telas el nudito y vamos a hacer puntada filete alrededor. Esta pieza recuerden la debemos tener lista en el momento de pasar pegando el sesgo en uno de los extremos. Ya les voy a indicar también qué es lo que deben tener en cuenta. Ya teniendo la pieza lista entonces lo que vamos a hacer es que vamos a doblar acá en este extremo. Vamos a hacer un pequeño corte que va a ser en realidad el ojal entonces tomamos la aguja con el hilo por entre las dos telas la pasamos para dejar el nudo oculto y vamos a hacer a todo alrededor de el corte que hicimos vamos a hacer punta a filete y nos va a quedar el ojal del broche de costurita. Teniendo ya esta pieza lista, entonces vamos a pegar ahora el cesto. Recuerden que les había dicho que vamos a utilizar aproximadamente un metro de cesto. Vamos entonces a dejar al principio unos 6, 7, 8 centímetros al comienzo libres y en cualquier punto vamos a empezar a pegar. ¿Con qué puntada? Con la que a ustedes les quede más fácil, con la que mejor se acomode. En este caso estoy utilizando puntada atrás, pero también podría ser la puntada de base entonces vamos a coser este sesgo primero todo alrededor y van a tener en cuenta que en uno de estos extremos más angostos del costurero cuando pasen pegando el sesgo deben pegar el broche que acabamos de alistar ya hemos pegado el sesgo miren cómo nos ha quedado todo lo he pegado con la puntada atrás y en este momento les voy a indicar cómo uno yo el sesgo entonces vamos a tomar un marcador y vamos a marcar cualquier punto que nos va a servir como referencia este punto lo voy a marcar también en el sesgo y voy a medir el sesgo cuánto mide de ancho en este caso 3 centímetros de esa marca que yo acabo de hacer voy a marcar en este caso no, yo ya lo sé hacer, uno y medio, que es la mitad de lo que mide el sesgo. Lo mismo vamos a hacer al otro lado. Recuerden, habíamos hecho un punto como referencia, ese punto lo marcamos en el sesgo y de ese sesgo hasta el final vamos a cortar la mitad de lo que mide el sesgo. Mide 3 centímetros, entonces cortamos a un centímetro y medio qué vamos a hacer con estos dos extremos los vamos a unir en esta posición y vamos a coser en diagonal desde acá desde este extremo hasta este otro entonces vamos a coser así en diagonal y ya les muestro entonces cómo queda así nos queda un remate eh, muy bueno o sea de mucha calidad de manera profesional mejor dicho entonces miren ustedes, aquí ya estoy terminando de coser. Igual yo lo estoy haciendo con hilo blanco para mostrarles, luego lo voy a repetir. Entonces miren, así nos queda pegado el sesgo, no nos sobra, no tenemos que hacer montados por el derecho. Esta colita la vamos a cortar, porque en realidad no sobra. Y miren que si volteamos se nos ve muy bien pegados los extremos del sesgo, no se nos va a notar. Entonces, ¿qué hacemos? Cortamos acá, esto que nos sobra, abrimos la costura y podemos entonces continuar pegando la parte del sesgo que nos falta para luego pegar ya el sesgo totalmente. Entonces, pegamos acá lo que nos hace falta y miren que acá entonces ya lo que vamos a hacer es a pegar el sesgo con puntada invisible. Es simplemente pasar la aguja por debajo del sesgo y sacarlo haciéndole un pellizquito al sesgo con una puntadita pequeñita. Acá más detallado les muestro entonces que es pasar la aguja por debajo, sacarla por encima del sesgo, pero cogiendo un poquitín más, haciendo un pellizquito, volvemos a pasar la aguja por debajo, volvemos a sacar más adelantico, tomando un pedacito nomás del sesgo. Esta es la puntada invisible. Tenemos acá ya la pieza grande de nuestro costurero. Hemos pegado el sesgo, hemos acolchado, hemos también pegado el broche. Ya vamos a empezar a hacer lo que es en sí el costurero. Entonces vamos a empezar pegando los bolsillos y acá tenemos el bolsillo más grande, el bolsillo de los hilos y lo tengo ya cortado en esta pieza de paño Lenzi, esta pieza la vamos a coser por alrededor con puntada de basta pero antes recuerden que tenemos este moldecito que es de unas piezas que van pegadas acá pero recuerden que estas piezas van pegadas antes de pegar la pieza grande, primero vamos a pegar estas piezas pequeñas. y con este mismo molde cortamos dos pedacitos de paño lensi, con el cual vamos a hacer una almohadilla que va acá para los alfileres. Entonces, tenganlo en cuenta que la vamos a coser con puntada filete. Tengan entonces en cuenta que estas piezas las vamos a cortar con el molde que les acabo de mostrar. Tenemos acá el molde de la tapa del bolsillo de los hilos. Entonces, miren, acá la tengo. Ya también enseguida les muestro cómo se pega, tenemos acá también el molde de lo que es el bolsillo de las tijeras, es un molde que se corta doble y que vamos a pegar con puntada filete, también tenemos esta piececita que la vamos a pegar acá para eh, sujetar las tijeras y que no se nos caiga, vamos entonces con estas primeras piezas. Como les mostré en el acolchado, la puntada de basta es muy sencilla, entonces he adelantado el pegado de estas dos partecitas y también he pegado unos botones. Ahora sí vamos a mostrar cómo pegar eh, de manera también muy sencilla este bolsillo al costurero. Empezamos con un nudito que va a quedar oculto en la parte interna y vamos a hacer la bastica acostumbrada que no nos pase a la parte externo, o sea, simplemente cogiendo la tela que va en la parte interna, la tela que tenemos ahí eh, debajo justamente del bolsillo, no vamos a hacer una puntada profunda y vamos a hacer esto alrededor del bolsillo continuamos entonces ahora con pegar esta tapa al bolsillo de los hilos, primero la vamos a decorar con una puntada sencilla, luego la vamos a pegar como tal al costurero la puntada es una puntada supremamente sencilla ya la he estado utilizando mucho pues en este costurero que es la puntada de basta vamos a hacer puntaditas sencillas que nos queden parejitas y aprovecho para recordarles que quienes no se han suscrito al canal lo hagan y que luego compartan entre sus amigos y conocidos que acá hay un hermoso canal de manualidades ya le hemos pasado bastas a la tapa la he fijado con alfileres y aquí la voy a fijar como tal al costurero. Entonces vamos a hacer cruces o X como ustedes quieran llamarlas. Y primero me voy a ir en esta dirección hacia el otro extremo y luego me voy a venir cruzando. Ahora entonces me devuelvo y cruzo las basticas que había hecho en la otra dirección y me van quedando ya entonces las X o las cruces hechas. Tenemos aquí ya nuestro primer bolsillo terminado con su respectiva tapa. Ahora entonces lo que vamos a hacer es que vamos a marcar donde va este primer botón y vamos a hacer un pequeño corte a manera de ojal para luego decorar cortamos acá, hacemos como un pequeño piquete miren ahí queda y le vamos a hacer puntada filete ya hemos terminado entonces este bolsillo le hemos hecho el filete al ojal y nos queda de esta manera ya nos queda listo ese bolsillo ya tenemos también lista la almohadilla para los alfileres continuamos ahora con el bolsillo para las tijeras le hemos hecho puntada a filete en el borde superior recuerden que es una tela doble entonces hemos hecho esa puntada para unirlas y vamos a continuar ahora eh, nuestra labor pegando esas dos telas dobles que son el bolsillo para las tijeras pegándolas con puntada a filete a lo que es la base de nuestro costurero. Acá les muestro la puntada filete con el que estoy pegando este bolsillo para tijeras de una forma un poco más detallada. Miren entonces el bolsillo para las tijeras. Vamos a colocar acá esta piececita para que las tijeras tengan seguridad y no se salgan. Lo vamos a pegar con unas puntaditas. Introducimos las tijeras pasamos esto por el medio y vamos entonces a marcar acá vamos a hacer una pequeña marca para saber dónde vamos a pegar el botón dónde vamos a sujetar esa argollita que también pegamos como les digo para sujetar las tijeras y que no se nos salga continuamos entonces y ubicamos acá el marcador el desbaratador el metro la almohadilla y estas partes las vamos a sujetar utilizando estos pedacitos de paño lenci eh, de más o menos un centímetro de ancho la cantidad o la longitud más bien de la tirita dependerá de las piezas que ustedes vayan a colocar yo les voy a poner acá el ejemplo con este primero de igual tamaño entonces vamos a cortar otro porque serían dos cortamos la otra piececita. Que va a ir entonces en la parte superior porque son dos para poder sujetar acá, bien sea el marcador o el lápiz que vayamos a utilizar. Vamos a pegar estas piezas con puntada filete. Cuadramos entonces todo de esta manera y con unas tres puntaditas de la puntada filete pegamos. Les voy a mostrar. Cómo pego uno y de esta misma manera vamos a pegar todos los que van a sujetar tanto este lapicero o lápiz lo que ustedes decidan incluir en su costurero como el desbaratador el metro ustedes ya mirarán qué piezas le ponen cómo lo personalizan yo he utilizado estas que me parecen muy básicas pero entonces lo que les quiero mostrar acá es cómo pegar los pedacitos que van a sujetar estas piezas miren entonces aquí ubicamos marcador o lápiz desbaratador metro y vamos a pegar la almohadillita ya entonces quedamos listas para organizar todo lo que va a llevar nuestro costurero acá vamos a colocar las tijeras las aseguramos con el brochecito que le hicimos vamos a colocar marcador o lápiz lapicero lo que ustedes consideren que les pueda prestar mayor beneficio vamos a colocar el metro un desbaratador ambas piezas me parecen imprescindibles y acá vamos a colocar la almohadillita porque a veces queremos coser con nuestro costurero al lado y queremos tener donde colocar los alfileres bueno antes de llenar este bolsillo vamos a colocar los alfileres se me iba pasando por alto colocamos los alfileres y miren cómo va quedando de lindo nuestro costurero base ahora sí nos venimos a guardar todo acá entonces vamos a guardar los cartoncitos en los cuales hemos envuelto hilos de los colores básicos acá me devuelvo y les muestro, hemos colocado blanco, negro y rojo, ya ustedes guardarán los hilos de los colores que ustedes consideren más necesarios, si bordan también pueden llevar acá sus madejas de bordado, acá vamos a guardar en este bolsillo el jabón, que es mi tiza predilecta y también vamos a colocar los imperdibles, y en el otro parchecito rosado vamos a colocar lo que son las agujas. Los botones que hemos colocado también para una urgencia nos van a servir en este caso el primero para abrochar este bolsillo que no se nos salgan los hilos. Ahora cerramos y para abrochar nuestro costurero vamos a pegar un botón decorativo el cual nos va a servir entonces para cerrarlo totalmente. Ahora entonces ya tenemos la forma de cerrar nuestro costurero para que nada se nos salga. Y nos ha quedado un costurero muy completo con tijeras, marcador, desbaratador, metro, alfileres Y en este bolsillo para guardar todo lo otro que necesitamos, hilos, agujas, ganchos, tiza, eh, botones. Espero haya sido de su agrado. Hemos concluido entonces nuestro costurero básico, una pieza muy útil para todas las manualistas, para llevar en nuestro bolso, en cualquier momento se nos puede presentar la necesidad de utilizar una de sus piezas, así es que las invito a realizar. Espero también que me sigan en mis redes sociales, en mi página de Facebook Mundo Rossi, en Instagram Mundo Rossi-Rosalba López, acá en este mi canal de manualidades de YouTube Mundo Rossi, y en la cajita de descripción donde les dejaré los moldes, les dejo mi contacto de WhatsApp. Hasta un próximo tutorial.